Hola bueno, todos soy os Traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free Y bueno, eh, estuve haciendo el último directo en Twitch ¿Vale? del episodio de We Happy eh, Pero tuve una co mala conexión y la verdad que el capítulo pues se quedó a medias, ¿vale? Entonces vamos a retomar más o menos por donde nos quedamos ¿Vale? Eh, seguramente esta semana os subiré el vídeo de We Happy Porque voy con dos episodios de retraso entonces, esta semana vaya a tener wi más que de sobre, ¿vale? Eh, estoy teniendo un problema con el Minecraft y es que eh, no me deja abrir el launcher. Eh, me lo he intentado de, eh, desinstalar, instalar de nuevo, pero no informábamos. Bueno, entonces vamos a cargar la partida, ¿vale? Eh, creo que nos quedamos más o menos por el punto este de. del. De ¿Cómo es? El campamento este militar. Y nada, ya sabemos cómo se hace, eh, bueno yo por lo menos, pero seguramente que vosotros también porque habréis visto algún vídeo o algo eh, del juego y si no lo habéis visto, pues aquí estáis para verlo, ¿vale? Que no se olvide darle a la campanita y darle a la... ¿Veis? Estamos aquí de nuevo en el búnker, que no me salía la palabra. Y nada, eh, vamos a cruzar el puente de... Ese, ese está un poco revoltoso. Eh, vamos a hacer lo que nos pide la misión, ¿vale? Pues nada, esto lo voy a hacer muy rapidito, porque nos quedamos en, en la zona donde teníamos que hacer la casa. Y claro, pues si lo hacemos en modo speedrun, vamos mucho más rápido. A ver. Esto me lo voy a llevar. Eh, tampoco me quiero cargar de mucha mierda, porque después, pues seguramente... Ah, no, esto es mucho antes de lo... Vale, entonces seguramente a lo mejor haga un corte. No, aquí, vale. Nos quedamos por aquí. "You ever wonder why the Germans didn't take their tanks with them when they left? I've made a map. There's a hole in the fence inside the dump. You just have to get in here, get the key, and cut the power. Then, sneak out into the darkness while I rob them blind. Easy peasy, lemon squeezy." How do I cut the power? The General keeps the keys in his desk. You want me to break into the General's office? Any way you can scotch the power is fine by me lad. I'll meet you back at the train station. <laughs> What if they spot me? I'd run. They don't have a lot of ammunition, but they're terribly handy with their bayonets. That's your plan B? Run? Well, you could ask them for some of their famous hot-buttered crumpets, but I wouldn't recommend it. They can't run very fast. Bueno, pues nos ha pedido que entremos aquí al búnker <coughs> y en una de las casas estas que están aquí detrás de la torreta, esa de ahí, ¿vale? Eh, no sé si estáis viendo el puntito que está marcando ahora el árbol. Pero eh, en una de esas casas hay que entrar y conseguir, eh, digamos, apagar la electricidad. Entonces, nos vamos a llevar los no papeles esto. Veis, aquí tenéis un poco el mapa, ¿vale? El cuadro de electricidad, eh, donde están los búnkeres y hay que llegar aquí a la casa, ¿vale? Que yo en un principio me creía que era esa, pero, pero no lo es, ¿vale? Entonces, eh, podemos dormir... Nos va a recuperar un poco la salud, que prefiero dormir para entrar aquí de noche, ¿vale? Porque va a ser mucho mejor que entrar de día. Así que nada, eh, vamos a dormir, pues. hasta las 7 de la tarde. Y así ya tenemos recuperado 100% la salud. Y. y no estamos cansados, podemos andar más rápido. Vale. Ahora ya mismo se nos va a hacer de noche. Vale, ya la iluminación ha cambiado Así que estupendo, vamos Pues vamos a hacer como un speedrun, ¿vale? Voy a mirar a ver si me deje algo por aquí Y ahí como estáis viendo ya tenemos al primer enemigo, ¿vale? Vamos a ir poquito a poco eh, Cuando veamos un, un enemigo Más que nada porque si no nos empieza a llamar a 20.000 eh, personas Y no es plan, ¿sabes? A este me lo voy a ir cargando ya Creo que ahí no tengo nada más, ¿no? Ahora mismo estoy descubierta, ¿eh? Si me pilla, pues... Vale, aquí estamos ya camuflados. Así que estupendo. Eh, habrá que cargarse a un par de guardias que hay aquí antes. Pero eso de nada. Eh... Vale, no, uno menos Vale, hay que entrar en el vertedero Y voy a mirar a ver si tengo aquí algo Que esto no lo miré la última vez Y me gustaría echarle un vistazo Vale, eh, por aquí no hay nada El vertedero estará por el otro lado Vale, que es por donde estuvimos Pero lo digo más que nada porque quiero echarle un vistacillo Mira, aquí tenemos una casa Vale eh, Que no estuvimos la otra vez y bueno, mmm, a ver, la manzana me la voy a llevar, y esto los trozos de metal. Aquí seguramente podremos hacer eh, algo seguramente más adelante porque ahora mismo es que no me deja hacer nada, pero me pone los indicadores de, de que puedo hacer, ¿vale? Eh, seguramente sean con flores, porque me pone ahí algo de flores. <coughs> Así que nada. Estoy intentando investigar un poco, ya que esto pues, no lo traje la otra vez, y aquí seguramente pod podremos entrar en un, un futuro. Vale, pues nada, nos vamos a ir para la zona eh, principal, eh, aunque haya echado por aquí un ojo, ¿vale? Aquí hay algo. Bo Ok, eh, creo que estas setas son eh, venenosas o no sé, pero vamos, alucinógenas por lo menos, vamos. <coughs> las voy a coger por si acaso, pero vamos, que no me las voy a comer, vaya que no sienten como el puñetero culo. Entonces, eh, vamos a volver a la zona del vertedero, que creo que es por el otro lado. Pero bueno, por aquí le he hecho un vistazo y, y mirado a ver si me puedo colar por alguna. Mira, esta es la trampilla donde apareceremos después. Entonces, eh... Nada, vamos a ir a la zona player. principal. Este ya me ha visto. Hay que pegarle. Uno menos Vale, eh, pues nada. Eh, si nos encontramos a gente, pues hay que pegarle. ¿eh? Porque no, hay que po no podemos dejar que nos pegue. Creo que no cogió el. A ver si ¿sí me ha dejado el arma. ¿La ha cogido o no? No la he cogido. Vale, eh, creo que tampoco tenía nada. Así que, porque se la ha roto. Ok, estamos en la zona del principio. Vale, perfecto. De aquí nos vamos a separar porque por aquí no vamos a entrar. Y nada, nos vamos a ir a donde nos marca la zona, ¿vale? Esto es un column. Aquí no tengo nada, ¿verdad? No. Ok. Pues nada, para, para la zona del vertedero. Sé que he dicho que iba a hacer un speedrun, pero estaba aquí mirando un poco. Y bueno, no pasa nada, ¿vale? Estás... Si veo que en el otro capítulo se pisa, eh, corto esta parte y ya está. Y si no, pues la estaréis viendo. Y me estaréis escuchando decir esto. Vale. Eh, eh, eh, eh, creo que aquí tenía una máscara. No. La máscara, eh, o sea. Eh, por aquí había una máscara y no me acuerdo ahora si la he cogido o no, ¿vale? Que creo que no la he cogido. Pero ahora la cogemos, ¿vale? En cuanto abre esto. Aquí ya tenemos a gente, ¿vale? Y la máscara, pues no me acuerdo bien dónde estaba, pero después la, la recogemos, ¿vale? Porque aquí seguramente ten... ahora hay que salir por aquí, ¿vale? No, no os preocupéis. Vale, eh, el tío estaba ahí, perfecto. Y vamos a ir poquito a poco, como ya hemos hecho antes. Esta la otra vez me lo pasé pegándole un botellazo en la cabeza Y me quiero esconder porque ahora mismo aquí me están viendo A ver, ¿dónde era? Aquí Aquí no, estoy, es oculto, vale Pues en esta zona, eh, si aprovecháis esto pues podréis eh, coger y tirarle, por ejemplo, unas piedras agáchate por favor le podemos tirar unas piedras y van a hacer que, que se vuelvan locos, ¿vale? ahora como estoy oculto, este se va a volver todo loco no, no va a saber por dónde estoy, pero se va a ir. que es la intención, ¿vale? de que se vaya Pues no, no. Se va. Toma. Vale, ya lo hemos vuelto... Ya lo has perdido. Entonces, estoy esperando a que uno de ellos se vaya. Porque quiero que se me vaya a esta zona. Y pueda yo, pues... A ver si puedo cambiar la, la de esta. y que se me... me vaya. sneaky a ir No, on toma vale este ya se está... se están yendo Ahí mismo están ensangrentados porque eh estoy, lo estoy enfadando bastante y claro, pues es lo que hay es Vale, vale Yo en cuanto que uno de ellos Se separe es eso, Ahora, ahí Que es... no, que no nos toquen Porque si no Aprovechad las paredes Aprovechar las paredes muy Vale, aprovechar que, que se quede ahí bugueado, porque eh, me acabo de reventar el, el culo Importante Me acabo de reventar, pero reventar a... No. Toma ¡Ah! listo gente, eh, creo que no va a tener nada, porque Vale, un petardo, ¿ok? ¿Y tú qué tienes, hijo? Otro petardo Vale, vamos a beber agua Y nos vamos a ir Vale, voy a rellenar también las cantimploras Y así nos la llevamos ya Ya rellena Y por esta zona pues no tenemos nada más De momento, ¿vale? Voy a echar un vistazo A ver si me puedo llevar los dardos Los dardos también los cabría bastante Y no tenemos música para reproducir Aquí hay otro que no está vivo. Ahora, bueno, está dormido, vamos. Here goes. to of papier eh, vale, pues bueno, eh, ya habéis visto la fase de transición y nada, vamos a poco a poco. Voy a hacer un poco de spin run, pero intentando que no me vean. Vale. Ahora mismo aquí nos ven todavía. Vale, como estáis viendo ya es de noche. Eh, hemos descansado un poco. Y vamos a, evit a evitar. Que en las zonas estas de luz, pues nos no vean, ¿vale? Ahora mismo estamos en una muy mala zona. Vale, este ya está. Están ya aquí que se están, pues. mirando, ¿ves? Por donde estoy, pero como estoy oculto, pues no, no pasa nada. Algunos de estos seguramente nos lo carguemos, ¿eh? Ahora cuando. Hay que cruzar hacia allí, pero hay que tener cuidado con la luz. Y si no, vamos a hacer una táctica que hicimos la otra vez. Va a ser la cela de correr Corre. Corre. Corre, corre, corre, corre. Vale, vale, vale, vale, vale. corre, corre, corre, corre, corre, corre. Corre, tío. Que te quedas a mitad. Mierda. Mierda, necesito una ganzúa No <coughs> Necesito una ganzúa porque me van a pillar Me he metido en un boquete que... Toma Me he metido en, en vamos, este La he cagado a tope bueno, gente. Así como no se debe de hacer, ¿vale? vale, eh, ok me salgo, me salgo, me salgo no, no te quedes pillar. vale, eh, vamos a esperar a que se les quite un poco el cabreo y ahora de otro vez salimos, vale creo que me he quedado pillada aquí en esta zona vale, ya se ha ido un poco el cabreo, no pasa nada vale me voy a intentar hacer las ganzúas porque es que eh, me he dado cuenta que no tenemos ganzúa, entonces no podemos entrar a la, a la casa Que me hace falta entrar, para que no, no me pillen, ¿vale? Uy, esto fuera, esto es la... Ok, eh, vale Vamos a salir de aquí y nos vamos a meter corriendo donde estaba... Donde está el punto, ¿vale? Otra vez me han visto, ¿eh? Vale, vale, vale, vale Esta vez lo vamos a hacer bien Tengo aquí a uno, pero no pasa nada Eh, venga, venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Mierda! No, tío, me van a matar Me van a matar A ver, eh, tú relaja la raja, princesa Vamos a ver eh, No tengo nada aquí para curarme eh, ¿Qué tengo? ¿Qué piensa, a ver eh, ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿No tengo venda? ¿No tengo de nada? ¿O qué pasa? Ya me la he gastado a ver, estoy sangrando me... me voy a morir Entonces Ahora mismo estamos stand-by, ¿eh? No, no me pueden matar Vale, voy a mirar a ver si tengo aquí algo Pero creo que no tengo nada Voy a ver si me puedo hacer... ¿Me puedo fabricar algo? ¿Me puedo fabricar unas vendas? No puedo, no tengo nada vale. Vale, Pues ya está, matame, anda Vale eh... La he cagado muchísimo Pero lo vamos a intentar otra vez de nuevo No pasa nada Vale, eh, bueno, estamos aquí otra vez en la misma zona No, no, no, no, no Uy, uy, uy, uy. Ok, a ver, antes de nada A ver si me puedo hacer Las ganzúas, ok, me puedo hacer vendas Y tengo para hacerme Ganzúas, ¿verdad? Nos vamos a hacer Todas las ganzúas que podamos Y eh, Las vendas, ¿vale? Aunque sean vendas, sucias Vale, nos vamos a hacer ahí Vendas y un par de balsamos curativos, ¿vale? Todo esto, pues, para las vendas Ok, eh, Vamos a ir, a ir rápido, espérate, vamos a dejar que pasen esta gente y ahora ya... ...la luz también Y ahora ya corriendo, ¿vale? No ha visto la luz, no pasa, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, tenemos ganzúa, ¿vale? Tenemos ganzúa y vamos a ir a la zona donde nos corresponde, ¿eh? Que es esta de aquí, ¿vale? Vale, tenemos ganzúa, no pasa nada, ahora los vamos a despistar. Cierra. Vale, tenemos ganzúa, ya, ya lo hemos despistado, ya no pasa nada. pesadito, ¿eh? no, no se relajen no, me vamos a ir cogiendo de mientras las cosas por aquí ya se han relajado, perfecto el botiquín, que esto era lo que quería coger antes porque eh, la otra vez pues lo cogí, el botiquín pero no o sea, ver, antes me han matado por eso porque no tengo uy, uy, uy, uy, uy, que hijos de puta Vale, estamos escondidos de mientras, ¿vale? Eh, hasta que se relajen y veamos si hay otro eh, por ahí me escondido, porque es que esto no me pasó la otra vez No se metió nadie aquí en la casa, ahora sí se ha metido uno Entonces, eh, vamos a relajarnos un poco, a ver si se terminan de relajar ellos también Y ahora eh, nos vamos a la otra casa, que es donde tenemos que entrar, ¿vale? Pues nada, vamos a salir Y creo que no ha entrado nadie más, ¿no? Este lo tenemos aquí Vale, me voy a llevar el rifle Esto me voy a llevar también Que no va? le vas a dar el botón, cabronazo Vale, me voy a curar, me voy a curar Me voy a curar No, tío, por favor Oye, Este tío, ¿por qué? Por... No lo entiendo, ¿sabes? El por qué eh, se meten aquí en la casa porque eh, la otra vez pues estaría medio bugueado. O, o, o yo qué sé. Y no, no me hacía nada. Entonces me voy a curar porque es que si no voy a me voy a morir otra vez. Entonces, ya estamos estamos redes. Entonces, a ver. ¿Qué quieres? Una pala. ¿Cuánto, cuánto daño hace esto? Esto hace daño, esto hace... Vale, hemorragia de sangre, vale. Pues me lo voy a equipar. ¿Ya está? Oh, Tienes right. oh, que rápido te mato, cabrón. Pero bueno, eh, os podéis relajar... No, eso es No, puede valiente a menos nadie, hombre es que valiente cachoneo, tío. Y a ti te voy a meter a, a aquí debajo porque es que yo lo flipo. Tú fuera. Creo que no, con la tontería no, no hemos cargado a, al de aquí que entrado. No, ese, mira, ese está ahí. A ver. Ese está ahí vigilando. Que ahora no lo vamos a cargar también, pero hay que entrar por detrás. Vale, ya, ya se han relajado, ¿vale? Ay, eh, Tengo demasiado peso Me voy a ir bebiendo algo Me voy a curar Un poquito porque también tengo um, ¿Esto qué? Un pan mozo. Creo que me va a sentar como el culo como me lo coma eh, Entonces no me lo voy a comer ¿Vale? Esto sí que me lo voy a comer El café Porque me va a aumentar el vigor y eso no va, no va a ayudar Y sigo teniendo muchas cosas Así que voy a tirar algo antes de, de salir Me puedo fabricar algo Venda sucia Traje, vale Una rodilla de masa doble eh, Ok, eso todavía no, no lo podemos hacer Las palancas, las palancas no me las voy a hacer todavía Pero quiero seguir Quiero tirar los palos, ¿vale? Porque palos tengo un montón Entonces eh, Voy a soltar por lo menos dos y así ya tenemos espacio para poder salir corriendo por aquí no podemos salir no lo that por sure. ¡¿Quién es Vale, vamos a entrar corriendo porque es que si no mmm, nos van a reventar, ¿vale? Como me siga metiendo la torre. Vamos a hacer esto, esto rápido. Voy a cerrar aquí, que nadie puede entrar. Aquí también voy a cerrar. Y nada. Eh, había que tocar la partitura, ¿vale? Eh, creo que estaba esto de aquí. Ahí está. Pues y ahora, a ver, vamos a leer el papel lo vamos a hacer rapidito porque si no es que nos van a matar era, nota, acorde, nota eh, vale, pues nota, acorde y nota eh. vale. vale, aquí ya tenemos la llave y ahora tenemos que ir a la, a la sala del generador, vale a ir para la zona del generador, con cuidado. El vigorizador se me está acabando, pero. Vale. Vamos a ir eh, muy rápido. Attention, all personnel. Tonight's movie will be King Arthur with a gentleman. The hilarious Ronald and vale, me están buscando, eh, pero... Me están buscando, eh Ya me he cargado unos pocos, pero... Hay que llegar a pasarse esta zona, eh Vale, por ahí no puedo ir, okay. Vale, ese de ahí ya creo que se ha ido Creo que tengo a otro, pero... Vale, hay que prepararse porque... Uy, qué mal tengo la salud, por Dios. Okay, me voy a ocultar aquí de mientras. Yo espero que no me vean. Entonces me voy a intentar curar un poco. Porque es que no tengo mucha salud ahora mismo. Y como hay que pelear con el otro, pues... O me curo o morimos. Vale. Eh... Mm -mm -mm nada desde aquí no me puedo curar con la bomba. Sure o sea me están buscando y si me ven pues me van a reventar vale <coughs> Attention, all personnel. Tonight's movie will be King Arthur with a gentleman, starring Wait, the vale. Ronald Shiner and Arthur Askey. Don't miss this uproarious comedy. I think I've seen me han visto Me han visto Vale Vamos a comer algo Y ahora otra vez No tengo nada aquí Que me pueda comer ¿O qué pasa? Se me ha bugueado Vale, pues nada Lo vamos a hacer rápido, ¿vale? Esto Esto rápido Y ya está Las puertas siempre os recomiendo Que las cerréis, ¿vale? Porque Eh nos pueden meter en la casa. Ya no, ya no puedo correr. Ahora, ahora se relajarán, ¿vale? Pero de momento pues eso, vamos a ir apagando la luz. Ya está, ya no, ya bien, no pueden llamar a la alarma ni pueden hacer nada, ¿vale? Uy, miedo. Oh, for fuck sake, eh, Voy a tirar cosas, eh voy a tirar cosas porque es que tengo demasiadas y me voy a comer algo a ver la mierda me la voy a comer esto tenía aquí una manzanita que esta también me la voy a comer y esto me puedo intoxicar esto no y el agua pues también me lo voy a beber bueno ahora mismo es que ahí no tengo agua pero vamos a ver, aquí sí <risa> vale, vamos a hacer no, vamos a ir, ir no super to rápido vamos a ir juntos nos vamos eh. yo lo siento si me he dejado algo eh, es la segunda vez que me intento pasar esto me lo pasé la otra vez pero el vídeo pues no se terminó de guardar me está persiendo uno ahí tengo otro Vale, voy a forzar la cerradura y es que me voy corriendo. O sea, ahí acabo de robar. Esto fuera. Siempre cerro las puertas, ¿vale? Pues listo, ya estamos fuera del búnker. Newspaper fucking glue Right. Now if we can make it back to Oli a he'll de la get out of town. no that wasn't another lie. no sería be conversación. awkward conversation at all, Willie. Really. Estamos fuera del búnker y ahora pues. Y ahora vamos a ir a donde estábamos al principio, que era la estación de tren. Eh... Okay. Vamos a ir allí a, la, a donde estaba la estación de tren, ¿vale? Que me creía que me había dejado algo porque salía ahí un punto, pero no. Esto ya lo vi, este ahí, eh, esta gente está súper borracho, aquí no podemos entrar, ¿vale? Está atascada la puerta. Simplemente decorativo y este, pues, está igual, ¿vale? Está dormido. Toda esta zona eh, me la hice la otra vez en el directo, pero es que no se grabó. Entonces lo estoy grabando así suelto y no, no lo estoy grabando otra vez en Twitch. Más que nada por lo mismo, ¿vale? Esto lo veréis en YouTube Vale, el mapa eh, Bueno, ya hemos estado en toda esta zona Y aquí, en el silencio de la noche Roda dos paquetes de azúcar Aquí no hemos quedado eh, Creo que no hemos quedado por hacer esta misión No, vale eh, Aquí es que hay agua, me parece igual que aquí Ok, vale, nada aquí El militar, campamento militar ¿Vale? Todos estos son los puntos donde hemos estado eh, que ya habéis visto pues Un poquito cómo es Ahora nos vamos a ir a esta zona Que es donde tenemos otra misión Pero yo creo que aquí es donde Aquí se me ha quedado una misión, eh Que a lo mejor en un futuro volvemos, pero de momento no Y aquí es donde tenemos que ir, ¿eh? Ahora por la noche aparece eh, Aparecen guardias entonces, no me voy a meter por los caminos, más que nada, porque no tengo ganas de que... ...de pelearme ahora eh, Lo siento si se ve un poco oscuro, la verdad. A ver, por dónde era? Para entrar aquí. Es que no lo veo, chicos. Voy a bajar un poco la persiana. por aquí, ¿verdad? Vale, era aquí Nada, pues Me he metido por el mal sitio A ver Que como Era metiéndome por un boquete Uf, las avispas, ¿vale? Evitar las avispas que la otra vez me picaron Y, y no veo la, la que le yo como entraba. Ahí está, llamando a la campanita. Yo, Come on vale, esta es la zona del principio, por si alguno no os acordáis. Eh, aquí es donde estaba la señora Margaret. Vale, y ahora hay que subir ahí arriba, ¿ok? Y no me acuerdo por dónde se subía. Creo que era por el ascensor. No sé, eh, esto tiene pinta de que se puede subir Que por esta zona no he venido Entonces voy a, a ir subiendo porque ahí consulta, ¿sí? ¿Sí? Que Estas son, pues, zonas ocultas Que nos vamos encontrando a lo largo del juego Y nos van dando, a lo mejor, pues, pequeñas recompensas Que nos van sirviendo para... Para crear más materiales y armas y cosas de eso Vale, eh, no me acuerdo por dónde se entraba Ok, por ahí Vale, antes de, de subir Me voy a, a intentar, pues Fabricar más vendas, o no eh, Intentar, pues, deshacer De algunas cosas como esto Vale, que esto son Cosas podrías, que no me las voy a comer Porque si no me voy a intoxicar Y, y listo, vale a ver si puedo soltar algo más, porque tengo ahora mismo cuatro palancas y me está pesando la mochila un en huevo. Entonces, vamos para arriba, ¿vale? manos de sangre pues nada vamos a seguir subiendo La verdad que el juego no sé por qué en su día no tuvo tanto That's éxito. There, you know the power switch was you power switch were hollow, Ollie. What's that? It's tank armor. The tanks—they're made of papier mâché. We could have fought them if they didn't really have tanks. No, I wouldn't have given them Percy and you the others. Mess it up. I wouldn't have had to lie my way off that train. Oh my God! I lied my way off that train. I wasn't too old to go. You don't forget a thing like that. Didn't you hear me? I convinced the Germans they had my birthday wrong. If it was only me, I'd just take my happy pills and sleep through the end of the world. But I promised... I promised Percy I'd keep him safe while we were in Germany. You promised to help me get to the bridge? <laughs> <laughs> the one in the parade? On Apple Home? How would you even get to it? You can't even go to Maidenholm. They shut that bridge down last week. No. You're right. You're always right. Ever seen one of these? What does it do? Have at the fog, yes. But suppose it. You took this to the bridge to Maidenholm. And supposing you told the Bobbies you were there to fix the bridge works, it might uh, enhance your credibility. And from Maidenholm, I can get to Appleholm. And Appleholm has the only bridge out of Wellington Wells. See? Easy peasy, lemon squeezy. Well then. See you on the other side. I'd rather doubt that. Adieu, Artie. Good luck. Bueno, pues nos vamos a dirigir al puente de Salamanca. Que si no veis yo nunca aquí en España, os recomiendo a ir. ¿vale? Me, me hace gracia que sea el mismo. Eh, pues estamos en, la, en lo alto de la torre esta. Que hemos estado hablando con el, el tío este y pues, nos ha estado contando un poco de esto. Que lo que estaba diciendo antes es que me sorprende que el juego no haya tenido mucha repercusión. Eh, ya no tanto por el hecho del combate que el combate la verdad que sigue sí, un poco simple y repetitivo en el sentido de que... Uy, otra vez, por poco no me mato, ¿vale? <risa> eh, en el sentido de que un poco repetitivo y no es muy complicado de pelear, lo único que como te cojan dos o tres o la equipación que tenemos nosotros no es que sea muy buena, llevamos un traje y una pala, ¿sabes? que no es que estemos súper equipados. Entonces nos pueden reventar fácilmente el culo Con pocas cosas Y me voy a matar me, Es que soy tonta Es que soy tonta Así es como se baja rápidamente, ¿vale? <risa> eh, pues nada, a ver si me puedo tomar un bálsamo Esto curativo o otro Ahora ya está me lo estoy gastando todo, pero es que como soy medio tonta, pues, pues es lo que tiene eh, Vale Vale, el mapa, el mapa, como Dora la Exploradora, ok eh, Ok, hay que ir a esta zona, okay. vale Entonces vamos a cruzar todo el puente el, Bueno, sí, el puente o lo que sea Y vamos a ver qué nos depara en el próximo capítulo Porque ya mismo cortaré, ¿vale? Llevo ya como 42 minutos. Y esto ya pues seguramente lo deje para un próximo oh, corto De momento... Uf... Ya me ha visto, tío. eh no. ¿Dónde está? Calladito. Ah, me puedo esconder de dentro del coche Ah, amigo, vale, ok Esto también me gusta de El poder de esconder por todos lados A ver, la verdad que el mapa tampoco es que tenga muchas cosas Simplemente a la hora de... Por lo menos lo que he visto, ¿vale? Porque no he visto el juego en profundidad Simplemente lo que he jugado Eh no hay muchas cosas aparte del de principio que hicimos algunas excavaciones con la pala pero ahora mismo es que no se nos señalan entonces vamos ahí investigando un poco el mapa a ver no, si encontramos algo esto no sé qué leche son las flores flores nocturnas vale esto nos va a venir bien eh... estas flores si sí las vamos a ir cogiendo porque seguramente sean raras y nos vengan bien Voy para caer Yo, pero no Toma Ahora a tu casa Es que, eh, con un toque Mira como me pone, ¿sabes? Y, y no puedo curarme porque las vendas que tengo son sucias Y no he aprendido todavía a hacer las vendas eh, normales Entonces vamos a ir con cuidado, ¿vale? No quiero chocarme con más capullos de estos Y las flores estas nocturnas sí que las vamos a ir cogiendo, ¿vale? Porque esto seguramente sean No sé para qué sirven las flores, pero bueno, ya que no las dan eh, Las vamos cogiendo Sí es cierto que muchas veces el juego tiene unos pocos de. Entonces el el Happy este estaba llevaba un montón de tiempo en desarrollo, llevaba como yo qué sé, como cinco, 6 años. También tuvo mucho apoyo por la comunidad, mira, y ya me está dando tirones. Creo que yo espero que no se me quede pillado. Eso que significa que está cargando el mapa. Voy a hacer un guardado de. Por si acaso. Voy a guardar la partida aquí. Vaya que. Que nos quedemos otra vez sin partida. ¿Puedo guardar la partida, por favor? Vale, me la acabo de guardar. Perfecto. Siempre guardando mucho en este juego porque es que, de verdad, eh, como se os bugué o lo que sea, perdéis la, la partida. Ya me ha pasado más de una vez Ok esto, esto no lo vi yo la otra vez Que vine Botella de vidrio, nada Y por aquí no tengo más nada ¿no? Ah, mira, un cofre eh, no tengo ganzúa, entonces no puedo mirar el cofre este, ¿vale? Aquí vendremos en otro futuro Y seguramente, pues, abramos el cofre, si es que me acuerdo Si no, si no me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Y eh, le echo un vistazo Estamos un poco mal de vida, ¿eh? Habría que curarse lo, lo antes posible verdad que las distancias del mapa son bastante... ¿Esto qué es? Alta cocina Esto qué leche es Se mueve, me parece No sé, eh... Después iremos a ver, ¿vale? Y aquí... Un forastero en tierra extraña encuentra en las... escotilla de... Vale, ok Voy a ir a la zona principal Y ya después vamos a la otra, ¿vale? ¿Veis? Es que le es que pega como petardazos Porque está cargando la zona Ahora cuando se haga otra vez de día sí, sí. No, no se hará oh, Son las cinco y media de la mañana El cuarto día lo tenéis ahí en la parte de arriba de la pantallita vale, estamos evitando todos los guardias por lo mismo, ¿vale? porque tengo poca vida y no me quiero morir y aquí estamos ya en la zona principal esto seguramente está en la comisaría de policía ¿ok? pues nada, voy a hacer aquí un guardado otra vez de nuevo Más que nada por no tener que, que correr Otra vez desde un principio Y... Y nada, vamos a hablar con este Que, que tenemos aquí Si sí podemos hablar o no ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Lovely day for him. Unfortunately, the bridge is not open at this time. It was working just a minute ago, but the door is broken again. You'll have to wait until it's up again. ¿Do you ever let anybody in? Oh, yes. There's someone in there now. And in the past month? Hell, in the past month. Ah, oh, there's a chap in there right now. You don't really want anyone back from the Garden District, do you? Bell, my wasteful friend. No one goes off their joy can actually take joy. I oh, mean, would you? Everybody feels better if that door stays broken. You? Us? Everybody. Well, Constable right? I suppose now I can tell Central why the bridge keeps breaking down. Central? Ever seen one of these? Oh, bugger me. You know, some sort of undercover bridge inspector. This device detects structural irregularities using shortwave radar, but I don't think it will show me the real problem. Will it, Constable Wright? Look, sir, you can fix that door, but them wastrels still ain't gonna take that joy. It makes them see eyes everywhere. That's not for you to decide, is it? No, sir. The the, the maintenance hatch is that way, sir. Bueno Vamos a ir cortando por aquí el episodio Y este pues hemos estado hablando Y de momento pues nos va a dejar pasar Vale, pero tenemos otra misión Como ya estáis viendo aquí ¿Vale? la de alta cocina, entonces seguramente vaya a ver qué es y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿vale? espero que os haya gustado, les deis a like y eh, no os olvidéis suscribiros para más contenido, así que chao, chao